Durante el proceso de transición entre la fase de crecimiento y la floración, las plantas alcanzarán su tamaño definitivo y comenzarán a demandar menos nitrógeno para progresivamente centrarse en el desarrollo de sus flores y necesitar una mayor proporción de fósforo y potasio. A partir de ahora, mientras vamos retirando los abonos de crecimiento, iremos incorporando los abonos de floración de la línea Full Cream de Carabum. La base para la floración de la línea Full Cream la formará en primera instancia el Biotonex y el GOM2, que empezaremos a añadir antes de comenzar la floración. Biotonex es un bioestimulador de floración súper concentrado, aumenta la producción de flores, activa todo el potencial de la planta durante los ciclos de prefloración y floración, revitaliza las hojas y permite la entrada de luz en los frutos de las ramas laterales consiguiendo una mayor producción. Aplicaremos dosis de 2 litros por cada 10 litros de agua. Por otro lado, la principal función del complemento GOM2 es potenciar el peso engorde y llenado del cogollo. Consigue la aparición de más nudos con troncos y tallos más gruesos y leñosos. Aporta proteínas, fósforo, vitaminas y mucopolisacáridos de tiburón. Aplicaremos dosis de 3 ml por 10 litros de agua. A partir de la segunda semana de floración comenzaremos a aplicar también 5 ml por 10 litros de agua de Flora Boom. Un potenciador de floración organo-mineral en crema concentrado y elaborado en suspensión laminar. Su formulación nos permite obtener un producto mucho más completo, con más materias, entre las que se encuentran un alto NPK y microelementos, enriquecido con varios tipos de enzimas, algas marinas y bioestimuladores de raíz. A partir de la tercera semana de floración complementaremos la dieta con Red Boom de Canaboom. Un potenciador de engorde concentrado que actúa potenciando el aroma, el sabor, el peso, la dureza y la presencia de azúcares del cogollo. Y con el que obtendrás unos resultados en tus cosechas sorprendentes en calidad y en producción. Red Boom es mucho más que un PK. Además, continuaremos con los tratamientos preventivos con Ban X1 y Banje X5 de Canaboom y le sumaremos el Ban X3.